antes, antes de que los ojos descubrieran el mundo, antes siquiera de los cuerpos, de las pieles incendiadas o del mar sobre la risa, mucho antes de los dedos, de los sueños, de las prisas, antes incluso de las palabras, de los suspiros sobre el cuello, de los gemidos, las caricias, antes, muchísimo antes, en mi pecho ya latía tu corazón. De Ramón Martínez López